Hola amigos, somos Santa Feria y como banda nos sumamos a la exigencia de la liberación de Felipe Durán, eh, fotógrafo que captura los momentos donde la policía va a reprimir a las comunidades mapuche y, y a él lo tienen ya hace más de 300 días encarcelado y lo están haciendo un montaje donde dicen que le encuentran armas y su única arma es, es su cámara, así que exigimos la liberación inmediata de, de, de Felipe Durán, y no más represión, no más montaje, donde este gobierno eh, usa la policía para, para poder generar toda esta mentira. Así que Felipe Durán a la calle y estén atentos al juicio, les pedimos a, todo, a toda la gente que esté atenta al juicio que se va a hacer eh, para Felipe Durán, que parte este 2 de agosto, y, y de ahí ya dura alrededor de un mes, así que, harta fuerza Felipe, te esperamos acá afuera, y le tenemos fe, hermano que tus tierras serán vendidas, que tus hijas serán violadas. Si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. pero leo, le hablemos por favor.